Yeah, yeah, esto es fantástico, Lion Records, ya la saben Dice, dice Es otra noche cantando por la viquera, Con un tequila en la mano y llena la cartera Es otra noche que le marco yo a la nena Las tres de la mañana y mi música todavía suena Una vida peligrosa la que nos tocó Llena de lágrimas y llena de dolor Que sigan hablando mal, por favor otra botella para curar el corazón que la vida da mil vueltas ya me da igual pensé que era la correcta que se iba a quedar y hoy en el estudio grabando para desahogar tengo roto el corazón que más va a pasar es otra noche desvelado un poco mareado seguiré tomando seguiré festejando por otro día vivo que me la paso grabando me da igual la envidia de los que anden hablando hoyando fumando en el tiempo pa' poderle enamorar Tal vez hoy en no me va a perdonar Aunque yo solo le pido una oportunidad Una última oportunidad Una última oportunidad Dice, dice yeah. Es otra noche cantando por la disquera Con un tequila en la mano y llena la cartera noche que le marco yo a la nena la tres de la mañana y mi música todavía suena, es otra noche cantando por la diquera con un tic en la mano y llena la cartera, es otra noche que le marco yo a la nena las tres de la mañana y mi música todavía suena pero da vuelta a mi cabeza se acabó mi tiempo, pasa otra botella que me quiero desahogar y para que te cuento que acaba de comenzar mi tormento y pronto no va a acabar y pronto no va a acabar no y pronto no va a acabar